Chontico Millonario, gané tempranito, cobre rapidito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Millonario. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... ...seis. Segunda balota es la número... ...uno. Tercera balota corresponde al número... ...cuatro malota para conocer el número ganador de la tarde de hoy es la número 7 6147 es el número ganador para la tarde de hoy miércoles 10 de mayo del año 2023, felicitaciones a todos los ganadores y recuerden nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche, que tengan todos una feliz tarde